Aquí hay espacio, dispersense bien a modo que puedan estar bien equilibrados en el espacio, que todos ocupen un pedacito de este espacio. La cosa es: primero doy las indicaciones y luego lo vamos a hacer. Todos van a cerrar los ojos y yo voy a elegir a alguien. Ese alguien le vamos a llamar el duendecito, la duendecita. Entonces, este duendecito o esta duendecita va despacito. ¿Va a pasar por, ¿Va a desplazarse en el espacio? ¿Tal vez va a pasar cerca de alguien? ¿Tal vez no? Si pasa muy, muy cerquita de alguien y yo puedo percibirlo, levanto la mano. Si es cierto, el duende muere automáticamente y reiniciamos el juego. Si no es cierto, no le hacemos caso al que levantó la mano y el juego sigue, ¿de acuerdo? Este es un ejercicio de confianza. Este es un ejercicio de honestidad. ¿Por qué? Porque no voy a estar engañándome a mí mismo que estoy cerrando los ojos pero que estoy viendo tantito. Cierro los ojos, por completo la dinámica es estar adentro y solo abrir los sentidos hacia afuera. Lo importante de esto es que yo desarrolle mi sensibilidad con mi oído con mi sensación corporal y no depender únicamente de mi vista. Cerramos los ojos, pues, respiramos, nos concentramos en eso afuera. En el momento que yo toque a alguien, ese alguien va a ser el duende. Yo la voy a tocar o la voy a tocar y no despierta el duende hasta que yo diga ya acuerdo siguen ahí ahorita el duendecillo va a abrir sus ojitos va a despertar los demás ojos cerrados si no sienten el toque no me abro los ojos para nada respiro y el duendecillo va a empezar a caminar Ir siempre a los demás. todos los ojos, corroboramos el efecto. Bien, cerramos los ojos de nuevo. Primero nos vamos a mover en el espacio otra vez, nos desplazamos y elegimos otro lugar. Y nos quedamos en ese lugar, cerramos los ojos. Okay, abrimos los ojos, meten tu mano arriba, abrimos los ojos, ajá, detectamos al bendecillo, volvemos, nos movemos del lugar, nos desplazamos, último bendecillo. Dar dos o tres libres, equipos de cinco, ajá, de cinco ahí estamos quedamos dos libres van ahorita a ustedes a intercalarse en estos equipos pero vamos a empezar con ellos entonces cada uno se va a poner cuatro puntos pónganse como en cuatro puntos cerrando como un circulito ahí mismo donde están ahí mismo donde están y queda, queda perdón disculpen queda uno afuera exacto tal vez la más chiquitita Ajá. Adentro, perdón, afuera de los cuatro puntos, pero adentro de los cuatro Muy bien, ciérrense un poquito más hacia el frente. Ajá. Bien, entonces, vale. voy a poner el ejemplo yo, que tal vez pueda tener un poquito más confianza, lo pongo aquí. Y, ¿qué va a pasar aquí? Ciérrense un poquito más. Yo me voy a dejar caer, voy a abrazarme y me voy a dejar caer y mis compañeros mis compañeros me van a sostener y me van a lanzar al frente y me van a lanzar a un lado y me van a lanzar al otro y yo tengo que tener salud, salud? la confianza Pero de... Se la... Sí, miren mis pies. Yo no me voy a mover. ¿Listo? Vamos a sí. Va, yo confío en ustedes. Va. Entonces, siempre respirando, inhalo. Y me dejo caer para atrás. Ajá. Adelante. Ejemplo. Entonces, ¿cómo tienen que estar los demás? Ajá. Entonces aquí algo importante que no, no me había yo fue percatado, es que tal vez algo que pueda servir de amarre es tener un pie adelante atrás. Y yo sigo recomendándoles las calcetas, si tienen seis dedos en el pie no hay problema no sé, Está bien, mucha. es todavía es su naturaleza y son únicos pues, ¿no? Vale. entonces ahora sí claro, que esto no me vaya a hacer alejar del círculo si no estoy pendiente va y voy atrás fuerza yo peso solo 40 kilos un suavecito. <risa> suavecito Un cariño Vaya vale, con las manos reciban Que usted hace más para adelante porque está muy alejado Ajá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Okay. Gracias, gracias, gracias ¿De acuerdo? Sí. Vamos a intentarlo sí. sí. Ahora <risa> Esos comentarios no sirven de mucho ¿Ah? ¿eh? solo tengo que estar bien atento bien enraizado en mi piso imagínense que, que es la vida de, de, de alguien querido de, de mi compañera misma de mi hermana, de mi madre de mi padre que está en juego en mis manos cuando yo lo sostengo de que los en el altar ahí estamos, estamos concentrados imagínense que su estabilidad física emocional en ese momento está en mis manos Está dejándose caer en mis manos, confiando que yo la sostengo. Los pies de, de, de los que están en medio traten de que no se muevan mucho. No, lo, no la agarro, no la agarro. Ajá, eso. Ella tiene que también poner de su parte. ¿Cuál es su parte? Enraizar sus pies en el piso. Eso es lo que a ella le corresponde. Traten de no ponerse piecitas, sí, de la cintura para abajo, pero déjense caer. Muy bien, excelente. Vamos a meter a los compañeras una vez, las metemos en ese círculo, salen las otras dos compañeritas, y, y, y salimos tantito para que esté la fraga.